Pues elegí Boston Week porque me pareció muy interesante el hecho de desplazarte a otro país, a trabajar con gente que está relacionada con el proyecto que tú tienes y recoger pues como toda la información que ellos te puedan dar al respecto. Como tener un tipo de visión diferente, a veces cuando uno está, digamos, si uno tiene ese tipo de tutoría en su mismo país, pues no amplía los horizontes. Pero si tú vas a otro lugar que tienen visiones diferentes, puede ser un poco más enriquecedor. Una muy buena elección por parte del programa para mi proyecto. Creo que fue el, la mejor opción que pudieron haber encontrado. O sea, creo que no pudieron haber encontrado una mejor. Pues fue muy curioso porque eh, pues, precisamente en Galicia la gente tenía como algunas sugerencias eh, pues como sugerencias de los demás, como que no llegara muy, muy amable, como así, pues como muy abierta, sino como un poco más seria, y al principio pues pensé que iban a ser muy serios conmigo, como muy fríos y eso, y para nada, me recibieron como si fuera otra más de la familia, sin ningún tipo de barrera, y fue súper, súper lindo, porque estuvieron pendientes de mi llegada, me ayudaron a conseguir donde vivir, entonces pues estuve haciendo básicamente como tres cosas, una les estaba como transmitiendo el conocimiento que tenía en gestión documental eh, que Tesla necesitaba, entonces por ese lado pues la jefe me pidió ayuda, entonces estuve como en ese tipo de asesoría con ella. Eh, la otra parte fue que hicimos un estudio consumidor eh, que es lo que hacen ellos todo el tiempo, pero lo hicimos eh, concretamente para mi proyecto. Entonces aprendí pues como todo su proceso técnico, eh, todo lo que era el, los estudios con consumidores, análisis estadístico y e interpretación de resultados como para enfocar el proyecto. Y la otra eh, estuve en las asesorías de, de Busterville, eh, toda la gestión empresarial y demás.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 En todos los aspectos eh, me entregaron mucho más de lo que yo esperaba, no me cambio por absolutamente nada, o sea, la experiencia ha sido más que buena para mí.